¿Por qué pensás que la libertad de expresión está amenazada? Porque sí, porque es lo que están demostrando. ¿Por con qué? Seis... ¿En qué medidas concretas? Eh... No podés hablar por televisión, no podés hablar en la calle, no podés expresar una opinión que no sea parecida a los que gobiernan. ¿Por qué lo ves? ¿En qué, en qué, en qué lo ves eso? En todos lados lo veo, en todos lados. No podés hablar con un kirchnerista. Kirchnerista, no peronista. ¿Por qué no podés hablar? Porque enseguida arman la grieta, no, no toleran a otra persona. ¿Por, ¿Por qué está acá? Por la verdad, por la transparencia y por la libertad. Mira, desde el hecho que hay un dólar oficial que no es la verdad, ya está amenazada la verdad. Y desde ahí, lo que quieras. ¿El cepal al dólar es una muestra de autoritarismo? Totalmente. ¿Pero el Cepa al dólar le, le dirían que lo puso Macri? ¿El actual CEPO lo en Repito, hoy está... es un ¿Pero fue una, fue una muestra de autoritarismo de parte de Macri? Pero fue no, No, no sé. Fue una necesidad. Tal vez puede ser que se establezca por una necesidad en un momento. Pero que continúe eternamente, que se exporte con un dólar oficial, es un afano a los que producen. ¿Y no le puede ir bien a Batakis? <risa> Bataki ya le fue mal desde el día que nació, pobre mujer. ¿Por qué? Por los dientes que tiene marrones. ¿Y pero no le puede ir bien en lo económico, digo? No, no, no, a ella no, nos tiene que ir bien a los argentinos, no me importa, el funcionario no me importa. ¿Pero no le puede ir bien en su gestión? No, no hay funcionario de esta pero gestión también, ¿eh? a la que le vaya bien, al que le vaya bien. ¿Te, te puedo preguntar cosas? ¿Qué, ¿Qué le falta a este país para ser un país normal? A este país le falta justicia, le falta respeto a las instituciones, le falta libertad, le falta educación, le falta dejar de estar de un lado o del otro y construir para adelante, le falta integración al mundo. ¿Y en, falta... qué, en qué cosas concretas ves que falte, no sé, por ejemplo, libertad? Libertad de decidir en qué moneda quiero ahorrar, si quiero viajar, si no quiero viajar, si quiero invertir acá, si quiero invertir en el otro lado. El mundo cambió, el mundo cambió, no vivimos en la década de del 70. Los muros ya no sirven. Vos decís que el Cepal dólar es una medida autoritaria. Yo creo que lo hacen por un tema de que si no, esto vuela por los aires, pero no te queda otra, pero no es la forma. Pero no, un no. te diría que el Cepal dólar lo puso Macri. Sí, bueno, porque si no, digamos, es un tema económico de que si no las reservas del Banco Central terminan en cero porque nadie cree, es un tema de confianza y credibilidad. ¿Y entonces qué habría que hacer? Acá hay que tener un programa que puedas planificar a corto, mediano y largo plazo. Un país que vive en el pasado, no hay forma que se proyecte al futuro. Hace 70 años que el país es como es. ¿Por qué? Y no sé, la verdad no sé, la verdad te pregunto a vos, ¿por qué el país es como es? A ver si nos peleamos... ¡ay! ¿Le puedo preguntar por qué está acá? ¿No? Y sí, porque por la cuestión del gobierno. ¿Pero por qué en específico? Y porque nos están ahogando, nos están llevando a la ruina. ¿Qué medidas debería tomar para que...? Ah, no sé, tanto no me preguntes, pero quiero que sea un país más normal. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué tendría un país más normal? Y no tendría tantos Cepo tantas restricciones... ¿Pero el cepo no lo tuvo que poner Macri? Mirá, te digo una cosa, yo de política no sé mucho, pero yo veo que estamos muy mal a comparación de otros países, porque estamos el riesgo país abajo, con Venezuela. Pero un Cali ¿sí? diría el tema de la deuda de Macri. ¿Y la deuda de Cristina? Nadia, ¿Cuál la es la deuda de de de de de Cristina? De... ¿Y cuál es esa deuda? No, no, no quiero ponerme a hablar de eso. No quiero. Bueno, no, gracias. Averiguar la deuda de Cristina. La deuda de Cristina. Sí. Estoy acá por la patria, por la Argentina, para que vivamos en paz y para que tengamos elecciones ya. Pero no hay que esperar a que termine el mandato del gobierno. Debería terminar el mandato, pero esta señora y, y señor presidente no se merecen continuar en el poder. ¿Qué medidas habría que tomar para que las cosas estén mejor? Eh, muchas. Entre ellas, mandar presa a la señora vicepresidenta de la nación. ¿Y en lo económico? ¿Por qué, ¿Por qué son boludeces? Porque no me interesa nada de lo que pasa acá en este país de mierda lleno de negros que están acá a la vuelta, que los bancamos todos nosotros. ¿No? ¿Y pero qué, qué tendría que hacer? Este gobierno que está ahora, ¿qué tendría que hacer? No, no, importa Dejar de robar, básicamente, no es muy difícil Dejar de chorear, no es tan fácil Se roban la vacuna, se roban todo lo que encuentran Listo, tan fácil como eso, no es muy difícil, me parece Deuda es de toda la vida ¿Qué deuda de Macri? La primera deuda... La, Pero la deuda récord del FMI, todo eso ¿Qué récord? ¿Cuál es el récord? más deuda, Macri tenía más deuda cuando de entró de deuda? Y eso nadie lo dice ¿Cómo más deuda? Macri asumió de... toda la deuda Y el Club de París que tienen que pagar ahora Era asumido por el señor sí. Kicillof, no por Macri ¡NMN! ¡Aguante mi ley! ¿Les puedo preguntar por qué están acá? ¿Sí? Eh, ¿Por qué están acá? En contra de una manifestación de repudio a, lo, a todo este sistema de gobierno que no, no, nos está hostigando. ¿En contra de una manifestación? O sea, no, no. Ah. A favor de la manifestación, de en contra del gobierno a... actual ah. y de sus aliados. De sus aliados. Que nos están hostigando, no solo en la parte económica, por nosotros, por la parte económica, siempre fuimos sufridos en los últimos 20 años. El problema social es inmanejable, realmente es inmanejable. porque qué debería estar haciendo el gobierno que no hacer? O al revés. Debería hacer no, no, no eh, tirar dinero a agentes para que no haga actividad o no, no tenga ningún aporte a la sociedad. Por ejemplo, eso está mal. Al ser humano no le puede dar dinero por dárselo. No le hace bien. Imagínate a los que no lo tienen, ese dinero le hace peor, que somos nosotros. Y no podemos vivir bancando esta situación. Igual eso en lo social eh, va a pasar. Hay otros problemas que, bueno, eh, no tener justicia en el gobierno también es grave. No puede ser que hay gente indultada o gente... No condenada o gente que no suelta, que son chorros, porque no sé otra palabra, no, no conozco. ¿Cómo no sé otra palabra, no. ¿Y desde lo económico qué, qué está mal? En la parte económica eh, la dejo pasar, porque sería, obviamente que no es así, pero la, la gente se está manifestando por problemas más importantes que la economía. Yo en lo personal. ¿Seguridad? Mucho más. La parte económica, o sea, si nuestro peso está tan devaluado que no es importante. Que vos me des ahora mil pesos que no me cambia nada. Eh, voy a estar igual. No es el problema, acá hay otro problema. Vos resolveme los otros problemas sociales, políticos, y vas a ver cómo se resuelve la parte económica.